Modelar familias en Revit es básicamente una especialización del software. No es lo mismo hacer proyectos que hacer familias. Cada uno tiene sus consideraciones y ambos tienen sus niveles de complejidad que en muchas ocasiones ni siquiera son comparables. Aunque hayan páginas web donde se puedan encontrar objetos BIM, muchas veces no son útiles para lo que necesitamos. Entonces nos vemos en la necesidad de o modificarlos o crearlos por cuenta propia. En este video te voy a dar algunos consejos para la creación de familias en Revit. El primer consejo es simplemente planearlas. Si apenas estás empezando a hacer familias en Revit, quizás este paso es un poco complicado, pero si sí puedes tener en cuenta algunas cosas como, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la familia? ¿Es algo simplemente decorativo o queremos que más adelante tenga especificaciones de instalación, por ejemplo, para el personal de obra o que se puedan conectar con bases de datos? Básicamente, ¿qué queremos de la familia? ¿Cuál es su objetivo? A partir de eso, podemos pensar en qué información va a tener. Todo lo que se te ocurra que debería de ir, deberías de ponerlo. Si no sabes si vale la pena o no poner un parámetro, primero pregúntate ¿Qué beneficio me aporta este parámetro a mí o a mi equipo o a las personas en general que vayan a utilizar esta familia? Igualmente, más adelante podemos definir más parámetros si así lo queremos. Ahora, ¿Cómo vamos a nombrar esos parámetros? La claridad en lo que significa cada parámetro es parte del éxito para que utilicemos las familias como se deben. ¿Qué criterio vamos a utilizar para saber si un elemento es una nueva familia o es una tipología de la que estamos haciendo? Este es quizá de los más complicados de definir y va a ser la diferencia entre tener una familia extremadamente compleja, una familia extremadamente simple que por cualquier cambio que queramos debamos de usar otra familia o una familia equilibrada de la cual podamos obtener una buena cantidad de variantes pero que no sea demasiado compleja. Por ejemplo, para el caso de una ventana, la cantidad de cuerpos podría significar hacer diferentes familias. Una familia para ventanas de dos cuerpos, otra familia para ventanas de tres cuerpos y así. Eso es un muy buen criterio, lo que no sería un buen criterio sería decir que vamos a hacer una familia para cada tamaño de ventana o una familia para cada color por ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar la familia? Sobre eso, hice un video en el canal que puedes verlo tranquilamente. Vamos a necesitar familias extra que debamos anidar. Perfiles, accesorios, zapatas dentro de columnas quizás, etc. Vamos a utilizar algún estándar, como el de la NBS, o el de Camacol, o el de Beamstore, o el Lobos de Natspec o el de tu empresa, o el tuyo. En fin, hay muchas cosas que podemos tener en cuenta al momento de crear nuestras familias basándonos en un estándar. El segundo consejo es diferenciar cuándo utilizar parámetros de familia o parámetros compartidos esto es especialmente importante porque ambos tipos de parámetros tienen una diferencia fundamental y es que los parámetros de familia no se pueden tabular ni poner en etiquetas mientras que los parámetros compartidos Sí, de hecho el propio Revit lo dice cuando estamos creando los parámetros. Después es importante saber escoger la plantilla adecuada, lo que sería el tercer consejo y uno muy importante. Si hay una diferencia fundamental entre hacer proyectos y hacer familias, es que el proyecto lo podemos empezar tranquilamente desde cero sin ninguna plantilla. No es lo ideal, pero se puede hacer. Mientras que para las familias estamos obligados a escoger sí o sí una plantilla, así sea la genérica, no importa. Las plantillas de familia son importantes porque definen algunos parámetros básicos para la familia, además del funcionamiento de la familia. Como sabrás, para modelar columnas, puertas o ventanas en Revit, basta con hacer un clic y ya está. Mientras que para las vigas, por ejemplo, es necesario hacer dos clics para definir su punto inicial y su punto final. Ese comportamiento lo define la plantilla de la familia, no nosotros. Hay circunstancias en las que el tipo de elemento que queremos hacer no corresponde con ninguna plantilla de familias. En ese caso, podemos escoger una plantilla de familia genérica. O si queremos replicar el comportamiento de algún tipo de familia, podemos seleccionar la plantilla que queremos y luego cambiar su categoría cuando la estemos haciendo. Por ejemplo, los cárcamos. Realmente no hay una plantilla de cárcamos en Revit, pero podríamos tomar una plantilla de vigas porque tiene la propiedad de irse definiendo con varios clics y es simplemente la extrusión de un perfil a lo largo de una línea Ahora el siguiente consejo es suscribirse a mi canal Simplemente aquí abajito le das en suscribirse y listo Es completamente gratis No quiere ser del 78% de las personas que ve mis videos pero no se suscribe El quinto consejo es tener demasiado presente el origen de la familia El origen de la familia básicamente define su ubicación respecto al clic que hacemos para ponerla Y al nivel en el cual la estamos poniendo para una familia de ventanas, por ejemplo, el origen está en la base de la ventana y en todo su eje vertical, lo cual tiene mucho sentido porque al poner una ventana nos gusta definir su altura de antepecho y que la altura de la ventana sea desde ese antepecho hacia arriba. Que no te pase eso que te estoy mostrando aquí. Esto es mala experiencia del usuario. El sexto consejo es nunca, pero nunca, modelar en exceso. Estamos haciendo modelos constructivos, no modelos de fabricación. Un modelo de fabricación contiene absolutamente todo lo que va a existir en la realidad. Mientras que un objeto BIM únicamente lo que es necesario para su construcción, sus costos, su coordinación con otros elementos, etc. Etcétera, etcétera. Entre más geometría innecesaria tenga el elemento, mucho más pesada va a ser la familia. Y entre más pesada sea la familia, va a hacer que el proyecto esté menos optimizado porque esa familia no lo vamos a utilizar una o dos veces. Muy probablemente van a ser muchas veces dentro del mismo proyecto De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales empezamos a modelar nuestras propias familias Porque en muchas páginas donde podemos descargar objetos gratis No tienen en cuenta este tipo de cosas y sobremodelan demasiado Además que tienen infinidad de parámetros que abruman demasiado Sin ser una camisa de fuerza, una buena familia está entre 1 y 2 megas de peso aproximadamente Varía mucho de familia a familia, pero está por ahí Séptimo, podríamos utilizar subcategorías las subcategorías de las familias las podemos encontrar por aquí y nos permite separar en diferentes categorías los componentes de la familia en general. Por ejemplo, esta familia de ventanas tiene por defecto estas subcategorías. Hay una que es para categorizar todos los elementos referentes al marco de la ventana. Entonces puedo tomar el marco y subcategorizarlo ahí. Eso me va a permitir que al ponerla en el proyecto pueda activar o desactivar esos elementos si así lo necesitamos. Si por cualquier motivo no está la subcategoría, simplemente la podemos crear y utilizarla para categorizar los componentes que necesitemos de nuestra familia. Incluso nos sirve para definir el tipo de visualización de todos los elementos en esa subcategoría. Ahora, optimizar la geometría para cada nivel de detalle cuando sea necesario es un muy buen consejo. No sé si has notado que por ejemplo para las familias de estructura metálica, en un nivel de detalle bajo se ve simplemente una línea. Mientras que si aumentamos el nivel de detalle se ve la columna completa. Bueno, eso es básicamente una técnica de optimización y es fácil hacerlo. Si pusimos algún elemento en la familia que solo queremos ver cuando el nivel de detalle sea alto, podemos seleccionarlo y configurarlo así. De esa manera, al poner la familia en el proyecto, solo estaríamos viendo el elemento si el nivel de detalle es alto. Eso nos ayuda a descargar un poco la navegación por el modelo cuando se vuelve un proyecto muy complejo. Otro consejo es siempre, pero siempre, parametrizar planos de referencia, no la geometría. De las primeras cosas que aprendemos cuando estamos creando familias en Revit, es que creamos planos de referencia y luego la geometría la creamos basado en esos planos de referencia. Por eso lo de referencia. El motivo de eso es porque muy probablemente vamos a tener errores al momento de cambiar el valor del parámetro si lo que parametrizamos es la geometría. Una forma fácil de saber si estamos tomando los planos de referencia o la geometría al momento de acotar para parametrizar es que antes de hacer clic para crear una cota nos fijemos en la parte inferior izquierda. Al presionar el tabulador en el teclado podemos ver cómo cambia la referencia que estamos tomando. Claramente para este caso, pues es más fácil simplemente poner el cursor arriba donde está solamente el plano de referencia, pero no siempre es tan fácil. El décimo consejo es diferenciar cuándo debemos utilizar parámetros de tipo y parámetros de instancia. Ya sabemos que la diferencia entre parámetros de tipo y parámetros de instancia es que los de tipo afectan a todas las tipologías, por lo que si defino un parámetro de instalado, por ejemplo, para registrar cuándo esta puerta está instalada en obra y lo pongo como un parámetro de tipo, Todas las puertas de esa misma tipología cambiarían con cambiar el parámetro. Y no queremos eso porque no todas se van a instalar al mismo tiempo. Para este caso sería mejor un parámetro de instancia, donde el valor de ese parámetro puede ser diferente para cada ventana así todas sean de la misma tipología. Dar descripciones de los parámetros es algo que no muchos hacen y es un muy buen consejo también. Cuando estamos creando parámetros, muchas veces ponemos nombres donde solo nosotros, como creadores de la familia, entendemos. Desde ahí pues ya de entrada empezamos mal porque no estamos siendo claros con algo que probablemente vayan a utilizar muchas personas. Pero de todos modos al crear el parámetro podemos darle una descripción para que quede claro cuál es el objetivo de utilizar este parámetro. Así cuando alguien ponga el cursor encima podrá ver de qué se trata esto. El último consejo es evitar al máximo cálculos muy complejos en las familias. Cuando llevamos rato trabajando con familias en Revit empezamos a entender mucho mejor el potencial tan enorme que tienen. Y sabemos que se pueden hacer fórmulas bastante complejas Para afectar la geometría de la familia Según los valores de algunos parámetros Con condicionales básicamente Siempre es muy tentador hacer una familia muy compleja Que cubra muchos escenarios Pero muchas fórmulas y muchos parámetros no solo hacen que entender la familia sea mucho más difícil, sino que abruma muchísimo y además no contribuye al peso de la familia. Ah bueno, y otro consejo. Cuando estás haciendo muchas tipologías para una misma familia, es mejor que hagas un catálogo de tipologías. Suscríbete a mi canal. Si no sabes qué es, puedes ver el video que hice sobre el tema por aquí o por aquí, no sé dónde está, por acá. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo. Por acá te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas.